Bájalo, se va orinar No, no se orina sino que Es capaz de ser un caliente Se preguntan por qué Déjalo, déjalo, a ver qué hace ¿Cómo estás quedando ese gato? Bájalo, bájalo ese gato Venga, espera, espera, quiero ver si ¿Qué más, qué más hace? Se va a violar ese gato, eh Una alma reencarnada de, un, de un pianista, Díaz. Es que es Charles Potter.